Yeah. Es el Mara 232. Ya. Yeah. Me films a films lente dando de qué hablar. <risa> Arca atrás en los controles. Ya. Yeah. Es la zona 232. Escucha. Porque esto le gustó a Badona. <risa> Ya subí mi flow, las líneas no se acaban Digan lo que digan, este men nadie no para Si tiran su mierda, buenas barras se disparan Para libre para un porro, préndelo con esta flama Atento, sigo haciendo que se eleve el pinche Movimiento, hoy subo de level, este es Un entrenamiento, esta es la puntita, no he llegado Al 100% y temo dar más Porque luego me convierto en una bestia insaciable De falsos y vendidos, ondas que hicieron retumbar Corazón y sentidos, han tratado muchas veces Y no han podido, lograr que venda el alma Por eso voy tranquilo, camino por la calle Con cuidado y con sigilo, en la cuadra Mueven gramos, onzas y hasta kilos, a ya los han sorprendido Pero siguen prendidos y tendidos por bandidos? Este pit el subwoofer lo detona Alcatraz en la base te impresiona 232 es el número de zona Y pocos son los raperos que a mí me impresionan Esta rola suena mamalona Como paso un zumbarla en toda la zona Seguimos quemando las neuronas Y este pinche tema ya hasta le gustó a Badona Y esta rola le gustó a Badona Y esta rola le gustó a Badona Aba Abadona Aba Ab Ab Ab Abadona Aba Abadona Aba Abadona Yeah Yeah Este beat es de South Beatmaker Mi primo como siempre también luciéndose tras el beat Yeah con sao sobre la pista ya nada nos detiene Llevo tatuado un brazo y el hip hop dentro en los genes Hablan de armas y drogas pero nada más no tienen Yo hablo de flow y skills, tengo un poco por si quiere Me acostumbré de morro a decir la verdad en esto Por eso me dicen culero cuando soy honesto Yo no creo mucho en Cristo, pero por Dios le apuesto Que llegue pa' quedarme y para ganarme este puesto Fuck bitch motherfucker. Seguiré rapeando hasta que me lleve la flaca Seguiré escribiendo pura rola bien maníaca. Por si no saben es 232 3 2 la pinche placa Oh fuck bitch motherfucker Seguiré rapeando hasta que me lleve la flaca Seguiré escribiendo pura rola bien maníaca. Por si no saben es 232 3 2 la pinche placa Soy el mismo flaco que creció en Constitución El que pasa en la privada y siempre se prende un bachón Yo no soy real, solo me avala cada hora Tú no eres real, ni lo serás. ¿Se entiende, cabrón? Buen hip hop del corazón. Es lo que acostumbro a hacer, moviéndome por la acera. El gallo me verás prender aquí puro para adelante. No hay como retroceder para que puedas ganar. Primero tienes que perder. Yo ya estoy fluyendo, apostando el alma. Pues no tengo tiempo para ti tus dramas. Mejor ten cuidado, porque si la cagas. Esto es como dice el Ferras: la pebe, sola la derramas y así es, cabrón. De constitución.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 por si no saben esto, 2, 2 la pinche placa <risa> Yeah Por si no saben es 2, 3, 2 la pinche placa Perro Y con este beat de Alcatraz Es con lo que concluye este cipher Yeah Es el Mara 232 <risa> Va tenemos voces que nos aconsejan Unas buenas y unas malas detrás de la oreja Al final del juego siempre hay moraleja Son las enseñanzas de esta vida tan compleja He aprendido tanto por cada vez que he caído Llegué al punto al cual la fe ya la había perdido El punto en el cual ya nada tenía sentido Y de todo lo que había hecho me sentí arrepentido Pero por mi suerte esperanza se acercó Me dijo que no esté triste, que riendo me veo mejor Que los errores no significan ser un perdedor Que son gajes del oficio para probar del dolor Y aquí estoy sigo vivo, si caigo me me levanto canto y estas ganas de llorar me las aguanto no soy tan malo mamá pero tampoco un santo y si fumo hay más cosas que el humo que me están matando y si fumo hay más cosas que el humo que me están matando yeah 2-3-2 es la zona yeah